Ya lo sé. Bien, entonces comienzo a grabar ahora porque quiero usar como material de, de clase. Este, Vamos a, hasta el curso y hoy hasta trabajo de clases. Vamos a hablar un poco serían las sería en este caso, eh, las tareas, por un lado, y este por otro lado voy a abrir mi curso de prueba para, para ir haciendo ahí la, los planteamientos en este caso. Entonces, voy la, la dinámica de hoy. Y en cualquier momento pueden hacer las, todas las consultas que vean convenientes. Y hoy quiero, quiero tomar también como, como parte de su clase el plantear el, cómo configurar el cuestionario. Porque tiene sus ventajas y sus desventajas también. Trabajamos este, con, con cuentas que, que no son en este caso institucionales. Si todos tuviesen cuentas institucionales. Eh, eso sería fantástico, ¿verdad? Porque podemos usar todo el potencial que tiene la plataforma. Pero como muchos de nuestros alumnos, la mayoría solamente tiene Gmail, entonces eh, en el momento de configuración hay que tener en cuenta eso para, para no tener inconvenientes con, con los alumnos que toman nuestro examen. Bueno, entonces... Pues, lo que nos pide ahora es una tarea individual. Eh, esta semana. Crear un curso. Esto ya, ya, ya corrió ya por, por parte de, de ustedes, sí. Eh, y este yo lo, lo dividí por, por grupo de trabajo. Pero este mismo, este mismo, este mismo, eh, esta misma tarea me, me, me va a servir a mí como, como para plantear el, eh, una tarea, en este caso, una tarea si colaborativa. Entonces, eh, el crear el curso, ya eh, eh, todos ya estuvieron creando sus cursos algunos tuvieron inconvenientes con la creación del curso este me indicaron que inconveniente inconvenientes yo le, le creé el curso y le envié la invitación para que pueda entrar en su curso eso lo había comentado que todos eh, tienen esa, esa posibilidad entonces este, en ese caso eh, lo, lo, la solución más rápida sería que uno que tenga la posibilidad de crear un curso que te cree el curso y bueno, que te envíe la invitación y después él, si se quiere matricular bueno, se matricula se... el curso sin ningún problema eh, todos ya enviaron según la invitación a sus colegas, pero ellos ya se matricularon eh, esto de publicar la bienvenida he visto que es solamente en el Zoom. publicar materiales ya vimos en la clase anterior cómo agregar materiales eh, y bueno, a completar estos eh, y los datos del, del, de la tarea ¿sí? Entonces, eh, este voy a tomar como ejemplo es que, que acabo de mirar como para crear una nueva tarea individual, que es algo que pide tiempo del, lo que sería la, la tarea siguiente crear una tarea individual y una tarea grupal hacer mi, el, esto que vamos a ver ahora el de crear una tarea, independientemente de si va a ser individual o grupal, uno crea la tarea de la misma manera. Eso se define solo en el modo en el cual uno comparte eso. Si va a ser una tarea, este, grupal o, o colaborativa, entonces, este, uno... Agrega el contenido de la tarea, pone el nombre de la eh, luego pone la, la descripción de lo que va a ser la tarea. Pone la descripción de lo que va a ser tu tarea así acá en la instrucción. Y este empieza definir, en este caso, si la tarea va a ser individual o grupal. ¿Dónde se define eso? Un determinado está aquí para todos los alumnos, pero de esa lista de alumnos, uno tiene que seleccionar solamente aquellos alumnos que forman parte de ese particular. Y lo que para este grupo en particular. Fíjense que esta tarea es una tarea grupal, ¿sí? Pero... Si yo me voy a editar esto, acá me aparece la configuración y acá me indica, en este caso, que yo solamente estoy teniendo nueve alumnos. Entonces, esta tarea solamente pueden ver estos alumnos que están marcados acá, ¿sí? Solamente ellos pueden tener acceso a la tarea y los demás no tienen acceso esta tarea en particular. Entonces, si yo voy a perdón una tarea a donde yo defino mi grupo de alumnos, eso si yo voy a compartir documento, voy a compartir un documento, entonces yo tengo que crear ese documento, acá en, en el curso le, le digo crear Voy a crear un documento. Y eso fue lo que yo hice acá. ¿eh? Lo mismo. creo un documento en el curso y automáticamente me va a crear el documento en el Google Drive. Pero es el Google Drive del curso. ¿sí? Que está también relacionada a mi cuenta de este. Eh. Entonces, eh, acá se crea el el grupo, el y este es el documento que va a ser utilizado por todos los miembros que forman que forman parte de ese grupo ¿Sí? Este documento va a ser el, el, el, el, el, el, el que va a ser. Pero, en este caso, este, este documento, fíjense que me está diciendo a los alumnos que pueden ver el archivo, pero como una tarea grupal donde yo quiero que todos los miembros de ese grupo puedan editar ese documento que acabo de crear. entonces permisos tienen que decir que todos aquellos alumnos que formen parte de ese grupo que yo definí tienen el derecho de poder editar este archivo. Y es así como se configura eso. Y sí, una vez que yo tenga configurado eso, entonces simplemente lo que hago es que eh, continúo con la configuración de la tarea. ¿sí? Entonces, ahí, indico el documento que acabo de crear, todos nos lo van a editar. Y luego paso con la configuración. Si ¿sí? eh, va a ser este, eh, va a ser clicado sobre donde se define, por ejemplo, puedo definir que la fecha de entrega ¿sí? va a ser el, el, el miércoles 14, por ejemplo. Y defino también el horario, por ejemplo, a las, a las, qué sé yo, a las 13 y 59, ¿sí? Acá me dan a, a, a, a que tenga la cuenta institucional, le va a salir esta opción de comprobar el plagio u originalidad. Y vemos que ese comprobador de plagio solamente hasta actas protáneas, ¿ok? Por curso. Hay que, hay que tener en, en cuenta eso. Eso sí es que lo quiero hacer. Entonces, lo ahí y ustedes en, el, en, en la tarea anterior ya vieron opción a eso. Entonces, hicieron su control de, de, de plagio y bueno este vieron cómo cómo funciona sí lo más la semana pasada nosotros grabamos unos temas eh, eh, en este caso pusimos más de dialéctica uno puede ya de qué tema va debajo de qué tema se va a ubicar eso y si uno quiere uno puede definir una crear una rúbrica o reutilizar una rúbrica. Eh, básicamente es eso sí y una vez que uno lo tenga, entonces uno quiere, puede crear, o si uno quiere, lo puede tomar esta tarea para ser disponible recién mañana, por ejemplo, a las 10 de la mañana. Entonces uno graba. Y esta tarea en este momento ya queda programada. Acá yo le indiqué que, que bajo de este de este tema de actividades, y acá ya me indica que están a las 10 se va a visualizar. Ese sería el, el, el, el ejemplo, en este caso, de una tarea eh, colaborativa. ¿sí? La configuración lo tenemos que manejar desde de esta perspectiva. y a los alumnos que forman parte del grupo y compartir el documento para que todos esos alumnos del grupo lo puedan editar. A la creación de una tarea individual sería lo mismo, ¿sí? Tendríamos nuestra tarea individual acá. Y eso que esta tarea que yo voy a preparar va a ir preparado, o sea, va a ir todos los alumnos del grupo, para todos los alumnos del curso. Eso es lo que eh, defino ahí, por un lado. Y por otro lado, si uno quiere trabajar con un doctor, ya este, definido para, para esta tarea entonces uno puede crear ese documento ¿sí? uno puede crear ese documento y tiene que tener cuidado solamente en cómo comparte ese documento entonces uno puede compartir ese documento acá creamos un nuevo documento Puede ser una presentación, puede ser una hoja de Y este... Al crear el documento, recordemos que esto se lo va a, a... A guardar por la carpeta de Drive del curso. Hay veces que de repente se nos sé pregunta dónde está el documento. Ahí también lo podemos ir a buscar. Entonces, eh, este documento... Eh, el... En este caso, la plataforma va a hacer una copia para cada alumno. Entonces, por un lado tengo el de mi tarea, por otro lado tengo el contenido que yo le voy a pedir y cómo yo voy a compartir este documento. Fíjense que acá, lo que me dice, ese, ese archivo o oh, ese documento oh, que acabo de crear, por el momento indica que solamente el alumno lo puede ver, que yo quiero hacer un pie para cada alumno. Entonces, le tengo que indicar, hacer una copia de este documento para cada uno de los alumnos de mi curso. Si yo tengo 100 alumnos, va a hacer 100 copias, si yo tengo 120 va a hacer 120 copias de este documento. Y record que para utilizar este comprobador de plagio, solamente me va a funcionar el comprobador de plagio si utilizo un documento del Drive. Es el, el ejemplo que les acabo de dar. Si yo quiero comprobar plagio y le pido a mi alumno que me suba en un documento de un Word, por ejemplo, la plataforma capacidad para hacerme este control porque yo puedo también irle a un alumno hacer este trabajo y subir ese trabajo en un Word si le pido que me haga un documento en Word eso no va a funcionar un ratito voy a conectar mi contraseña y ya bien, entonces lo mismo acá este... Una vez que tenga que ya indique que, que va a ir para todos mis alumnos, por ejemplo, que sobre 10 puntos. Defino las fechas, ¿sí? Esta fecha de cierre recordemos que el sistema no lo va a hacer de forma automática. Le va a permitir al alumno que siendo el 15 de abril, y si yo defino que esto tiene que cerrar a las 13 y 59, el 15. 16 de abril el alumno va a poder seguir subiendo. No, no controla el, el plazo en las entregas entradas, las entradas tardías. Solamente te va a indicar cuántos días de, de o cuántas horas después en este, el alumno entregó esa tarea. Y una tengamos la configuración, si queremos comprobar el plagio, lo comprobamos acá. Si queremos hacer rúbricas lo definimos ahí. Eh, una vez que de, definamos la fecha de entrega entonces le podemos dar y crear tarea por ejemplo y automáticamente me va a crear la tarea eh, esa es la diferencia que existe entre también entre crear tarea y eh, probar una tarea porque cuando yo le doy crear una, una tarea ya diré se visualiza la clase dentro del curso uno ya lo puede ver pero yo le doy en programar, entonces eso se queda programado para la fecha que uno lo define. Entonces, este, estas tareas que pide crear una tarea individual y una tarea colaborativa, básicamente eso sería la configuración que uno tiene que tener en cuenta para poder este, plantear eh, esa esa tarea que está en el curso, que serían estas que están a crear un curso, ya vimos cómo, eso ya lo vimos antes en la primera clase, añadir tareas, la que sería esta, una tarea individual grupal, que fue el ejemplo que vimos anteriormente, y este, la otra tarea que es poniendo a punto mi curso, donde en este caso nos eh, cuestionario, ¿sí? Por ejemplo, nos pide crear un cuestionario. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo crear un, un cuestionario en... Y de acá, eh, en classroom, crear una pregunta para nuestros alumnos. Eh, después, eh, habilitar crear una tarea de cuestionario y después habilitar el enlace del mismo. Ok, entonces, eh, lo que nos tiene ahora de acuerdo a lo que tenemos que hacer una pregunta. Entonces, dependiendo del tipo del, de del pregunta, porque hay dos tipos de preguntas básicamente, entonces, este, una que da respuestas cortas eh, y la otra que es utilizando eh, eh, en este caso opciones múltiples. Bien, entonces eh, está el, el título de la pregunta. La instrucción que tiene que tener en este caso: pregunta de día día uno de ¿sí? cada y acá es donde le indica si va a ser de tipo de respuestas cortas o de varias opciones. Y uno define si esto va a ir para los alumnos o para un cierto grupo de alumnos nada más que está preparado. Y acá es donde uno define si de repente tiene, qué sé yo, está enseñando acá y está enseñando anatomía en, en la filial, por ejemplo, y tiene dos cursos, entonces si quiere... Si, si quiere lanzar esa misma pregunta en dos cursos, entonces seleccionaría su otro curso, darle publicar, y bueno, eso se va a publicar en el otro curso también. ¿Entrega ¿Usted define? Eh, el, si queremos puntaje, lo, lo el, indicamos cuánto, si no, lo podemos descalificar también, porque no otras preguntas pueden tener un, una calificación. Para el ejemplo voy a usar 10 puntos. ¿Los alumnos pueden responder a su compañero? Vamos a dejar que sí. Y directamente lanzamos en preguntar. Pues es así como se lanza una pregunta de tipo respuestas cortas. Una de respuesta... Eh, para el otro tipo de respuesta, que sería de varias opciones, sería este, el mismo sistema, ¿verdad? Pregunta... Eh, y nuevamente como la pregunta uno puede usar más de una opción o también puede hacer preguntas simular preguntas del tipo verdadero o falso por ejemplo entonces uno lanza la pregunta la primera puede ser verdadera y la segunda opción ¿qué lo puede ser puede ser en este caso este, eh, falso Uno puede ir viendo también, de repente, eh, algunos materiales, si quiere. Y nuevamente la fecha. Y eh, básicamente eh, uno puede definir también la, la hora en la cual esta pregunta va a, eh, va a cerrarse y puede definir el, bajo qué tema. Y si los alumnos pueden resumir de la clase. Una vez que tengamos esto, simplemente le damos en, en Preguntas. Y luego nuestros alumnos empiezan a responder a nuestra pregunta dentro del. Ahora que solemos trabajar mucho también es con lo que sería nuestra idea de cuestionario, que serían los test de evaluación. Y que el, el profesor Alcide nos estuvo comentando hace un rato que eh, ya el, el lunes va, a, va justamente a a tomar un, un test con más de, de 100 alumnos. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que tener? Que tener el título de nuestra prueba, por ejemplo, primer examen, ¿sí? Las, todas las instrucciones que nosotros queremos eh, vamos a vamos a usar en este caso, si el prueba va a tener su... Eh, cámara prendida, si es que vamos a, a estar en este caso este, utilizando eh, conferencias, voy a poner por ejemplo que el, el, el, el examen va a empezar a, a, a, a cerrar tal hora, entonces todas las instrucciones de ese tipo Y el examen o la prueba va a ser sobre 100 puntos, lo definimos acá. Fecha de entrega, uno define acá. Digamos que va a ser la fecha de entrega el lunes 12 a las 10 de la mañana. Entonces, yo puedo poner ya eso acá e indicar acá eh, que eh, la prueba tiene una Duración de eh, 60 minutos y este eh, acá indico que comienza a las 09 y cierra a las 10.00. Entonces, yo también esto, acuérdense que esto después lo puedo programar para que el lunes a las 9 de la mañana esté disponible esto. Entonces, eso también ya, ya lo puedo programar después. Automáticamente, cuando yo le indico que voy a trabajar con una, eh, con, con una tarea de cuestionario, ya me crea ya el cuestionario y este cuestionario ya está en el Drive. Ahora, si mis alumnos tienen cuenta de correo institucional Si todos tienen cuenta institucional, entonces esta opción que dice estación de calificaciones lo puedo dejar ahí. ¿Qué es lo que me va a permitir eso? Eso me va a permitir que una vez que mis alumnos rindan, yo le puedo decir sincronizar las calificaciones con el curso y me carga toda esa calificación dentro del curso. Pero como no todos nuestros alumnos tienen una cuenta institucional, porque la mayoría va a tener una cuenta de correo Gmail. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que dice, claro, una la posibilidad de importar calificaciones de las tareas. Y después me indica, esta opción permite limitar automáticamente, formular una respuesta por usuario y recopilar la dirección de correo electrónico y admitir solo las respuestas del usuario. De... ¿Qué quiere decir eso? Que solamente aquellos usuarios que tengan la cuenta arroba med.una.pi, van a poder tomar este examen. Entonces, las recomendaciones en este punto, donde dice importa lo tengo que dejar, para justamente para que no me haga esa restricción. ¿Ok? Es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Y una vez que nosotros configuremos esto acá, nos vamos acá donde dice blank quiz o examen o prueba en blanco. Y eso nos va a llevar un formulario, en este caso, de Google Drive. Fíjense que acá nuevamente puedo poner, por ejemplo, otra vez el, el, el nombre de mi que Si yo, primer examen parcial, puedo poner eso. Fíjense que dando un poquitito de conexión, ¿sí? mi conexión a internet es un poco lento ahora, entonces puedo poner también acá Parcial. ¿sí? Y acá, completar los datos. Yo siempre recomiendo que. Eh, siempre se, ponga, se pida. En este caso, eh, el nombre y apellido, para que me recopile esa información. Esto, esto, esto es muy recomendado. que lo haga. ¿Sí? ¿Qué tipo de preguntas? fíjense qué tipo de preguntas puede ser, de tipo respuesta corta o párrafo. En este caso, como el nombre no es algo donde el alumno tenga que escribir 30, 40 líneas entonces, respuesta corta ya basta y solo. No va a tener ningún punto, sí, porque solamente necesito el nombre y el apellido, entonces en clave de respuesta va a cero puntos y acá le indico que es obligatorio. ¿Qué me indica eso? Que si el alumno no pone su nombre y apellido no le va a permitir enviar el, el, el, el, el formulario. Acá yo puedo añadir preguntas, puedo importar preguntas que, que haya hecho previamente en otro cuestionario, puedo, título y descripción, Puedo añadir imagen, puedo un video y puedo añadir otra sección. Suelo también recomendar que pidan el número de cédula. Eh, eh, que, que el alumno a eso el tipo respuestas cortas. Y le suelo pedir que sea obligado. ¿sí? Bueno. Y a partir de ahí tengo los datos de mis alumnos suelo recomendar que se añada una sección. Y de acá, a opción. Entonces, va a ir el, eh, en este caso, completar el cuestionario. Ok, y a partir de ahí, entonces, vamos a... Ahora sí, vamos a empezar a ver las preguntas. Entonces, ¿dónde vamos a agregar nuestras preguntas? acá Y tenemos varios tipos de preguntas. Tenemos de respuestas que ya vimos en el, en el ejemplo anterior, las de párrafo, ¿sí? Tenemos las de varias opciones, es este que más se utiliza acá en la facultad, la de casillas, ¿sí? Que es, eh, cuando tenemos más de una pregunta, y la de despegue. ¿Sí? Pero ¿Hay alguna? Alguna, algún texto que uno, este en este caso, pida que se desarrolle y necesita el antes que le suba alguna evidencia en este caso dentro de su curso, entonces también en ese puede utilizar el subitivo pues, a dar la posibilidad de uno de desarrollar un tema en específico y subir las evidencias. Hay en algunos casos donde el docente le pide, por ejemplo, que se yo sacar una foto que desarrolle un, un ejercicio, por ejemplo, en Politécnica se, se usa bastante eso, le da un ejercicio, un texto, el alumno lo puede desarrollar con, con la mano, digamos, en, en, el, en, en su cuaderno, le saca una foto y subir acá, por ejemplo, como evidencia. O puede ser que el alumno desarrolle un tema en específico y suba un archivo adjunto. Entonces, para eso también se, se suele usar. Entonces, para el caso de un escolar, eh, uh, voy por la pregunta donde hay este, más de una respuesta. Si tengo una, un tipo de pregunta donde hay más de una respuesta, entonces tengo que seleccionar esta opción que dice varias casillas. Ahí entonces voy a ir haciendo las respuestas. voy a agregar la opción 1 luego voy a agregar opción 2 luego voy a agregar la opción 3 okay. y luego voy a agregar la opción 4 aquí okay. Y tengo que decir cuántos puntos va a tener esta, esta pregunta. Okay. Entonces, ¿cómo defino eso acá? ¿En qué respuesta? Vamos a decir que esta pregunta va a ser dos puntos, uno y dos. Y le tengo que indicar cuáles son las respuestas correctas. Las respuestas correctas son esta y esta. Le puse comentarios también sobre respuestas. con eso. Eso sería como la retroalimentación. Eh, en este caso que yo sí quiero, solamente si quiero, ¿sí? para las respuestas incorrectas, entonces que se muestre eso allí. Una vez que tenga listo, le doy en guardar y le indico esta pregunta con dos puntos cuyas respuestas son estas ya está lista. Acá. Si quiere que esta pregunta sea obligatoria, que quiere decir que sí o sí, el alumno tiene que lo puedo poner. Pero normalmente se deja eh, eh, eh, sin que sea obligatorio, dándole la oportunidad al alumno que sí, bueno, que no sabe, entonces que no responda, ¿verdad? La otra opción que tenemos acá disponible es para que pide ubicación. ¿sí? Entonces uno puede indicarle que estas opciones que están que me lo ordene de forma aleatoria. ¿Qué quiere decir? Que el alumno, cuando vea esta pregunta, las opciones van a cambiar para todos los alumnos posiblemente. Eso es lo que obtengo con esta pregunta. No sé si hay alguna pregunta, pero Hasta acá. Recuerden que me pueden interrumpir cuando quieran. Bueno, entonces, para ir añadiendo preguntas, lo añadimos solamente acá. Y uno va definiendo cómo va a hacer eso, ¿ok? Entonces, uno puede eh, elegir, por ejemplo, un tipo de pregunta que sea del tipo varias, ¿sí? Y puedo lanzar una pregunta y pre decir, ¿esta afirmación es verdadera o es falsa? Puedo usar también estas varias opciones, de esa manera y luego hay indicar acá en su respuesta ¿cuánto va a valer esta, eh, esta, esta pregunta? ¿cuánto va a valer? Eh, y la respuesta a esta pregunta es verdadero y si yo quiero si sí, yo quiero si no quiero no pasa nada añadir un comentario, entonces para las respuestas incorrectas le puedo añadir un comentario y le puedo añadir un enlace donde indica eso, ¿verdad? para aclarar además al alumno y si de repente hay un explicativo sobre esa pregunta pues le puedo apuntar también en el momento en el cual el alumno haga su revisión para que lo pueda ver y nada, ya listo acá ese está el hecho de eh, este de para, para esta pregunta. Después, eh, cuando uno utiliza el tipo de pregunta tipo párrafo, ¿sí? entonces puede ser también eh, se puede usar el tipo de pregunta de párrafo acá. Y recordemos que esto le va a dar la posibilidad al alumno para que el alumno en este. responder a esta pregunta, sí, justificando su respuesta. Pero hay que tener en cuenta que si yo lanzo este tipo de, de, de preguntas, este, yo como docente voy a suponer que esto va a ser sobre dos puntos. Yo como docente después tengo que entrar y. Leer la justificación de, de mi alumno y posteriormente darle una, una calificación. Si, si vale los dos puntos, si vale un punto, entonces eh, eso yo lo tengo que hacer de forma manual, no me va a hacer de forma automática. Ustedes ven acá en la respuesta, simplemente me indican sobre cuánto vale ah, esta, esta pregunta pero no me da la opción para indicar cuál es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque yo como docente, después de leer, en este caso, lo que el, el alumno me está pidiendo, ahí recién puedo este, poner una nota. Esto también tiene algo interesante, este tipo de preguntas, porque permite también aquí imágenes a la pregunta. Entonces, de repente uno puede subir, por ejemplo, la gente, sobre la imagen de un paciente, sobre, un, sobre algún tema en específico, que sé yo, de acuerdo a, la, a, a lo que se observa en la piel del paciente, qué diagnóstico, no sé, no soy médico, ¿verdad? de repente estoy diciendo alguna media incoherente, pero se podría plantear de esa manera también, subir una imagen y de acuerdo a lo que el, el alumno vea en la imagen, entonces que le describa al al, al en este caso, al, al docente, ¿verdad? Eh, y o que le responda a, a la pregunta al docente teniendo en cuenta esa imagen, porque eh, eh, para eso es muy interesante este tipo de, de, de preguntas. Otro eh, este tipo de preguntas que podemos usar también es la de selección múltiple con varias opciones, ya vimos. Eh, pero uno puede usar este, en esto uno que es tipo desplegable también. Entonces, este, el último ejemplo sería usar la, la opción de desplegable. Acá. Entonces, uno pondría la pregunta. Y esto sería como una pregunta de varias opciones, se ve diferente nada más. Entonces, uso una, una lista de y ahí a continuación entonces empieza a, a poner las opciones eh, que eh, de, de las cuales el alumno tiene que este responder sí entonces voy a crear la segunda opción acá y sí. Que está acá. Entonces, clave de respuesta, la respuesta es esta, Le indico, y le indico que esta respuesta va a ser sobre el doctor, por ejemplo, y si quiero añadir comentarios, si sí quiero, ¿sí? si no quiero no pasa nada, entonces puedo poner ese comentario, una alimentación a mis alumnos. También, esto ya está listo ahora, son varias opciones acá, eh, si quiero, eh, entonces también puedo ordenarlo de forma aleatoria. Recuerden que en todo momento uno va a hacer una vista previa para ver cómo mi alumno va a dar este cuestionario. Esto es muy importante también que nosotros lo hagamos. Entonces, acá me, eh, por el momento me indica que tengo que completar Le doy en siguiente, A ver, estoy haciendo una prueba, nada más. estoy haciendo una vista previa. En la siguiente página, mis alumnos verían esto así. Acá mis alumnos verían esto así. Y bueno, esta sería la respuesta. Fíjense que puedo escribir varias, como es, eh, como es párrafo, permite escribir varias y para el ejemplo, cuando usamos una lista desplegable, sería usar en este caso eh, una pregunta de opción múltiple, pero en este caso nos muestra en, en, en forma desplegable. Una vez que está, entonces, uno le, hacia, o el alumno puede esto, eh, termine el examen. Entonces, también que nosotros miremos siempre una vista previa de cómo verían los alumnos nuestro, nuestro cuestionario. Eh, la otra cosa fundamental acá es la configuración, eso es claro. Acá, donde tenemos la configuración, nos vamos y le indicamos que, acá donde nos está diciendo que va a restringir a todos los alumnos, en este caso, eh, que solamente pueden eh, esta cuenta institucional, entonces esto hay que quitar que mi alumno que tenga una cuenta de Gmail para tomar el examen tengo que limitar a una única respuesta ¿sí? y tengo que indicar que el alumno, por ejemplo, si quiero eh, editarle ya no, si es recomendable si quiero que vean los gráfico de resumen lo puedo hacer sin problema es la configuración que tenemos que hacer, ¿sí? Y esta opción de recopilar dirección de correo electrónico lo dejamos así tal cual como sin marcar. Y acá en presentación puedo mostrar la barra de progreso porque, eh, para que me pase, eh, si tengo, por ejemplo, cuatro cuestiones me voy a mostrar uno de cuatro, dos de cuatro, tres de cuatro, cuatro de cuatro. Y si quiero que esas preguntas aparezcan en forma aleatoria, entonces, pongo para que aparezca? Eso quiere decir que en cualquier orden eh, va a aparecer las preguntas. Y bueno, eh, no todos los alumnos. La pregunta uno para mi alumno va a aparecer la pregunta tres para el otro alumno y así sucesivamente. Esta es la mensaje que ya está predefinida, pero qué sé yo. Si, eh, hemos recibido respuestas. Y acá en cuestión, este digamos que indicarles que este ellos pueden ver, si queremos que ellos vean la respuesta respondida correcta, correcta y las puntuaciones, bueno, eso ya va a quedar ya a cargo de cada uno de nosotros. Justo después de toda la entrega, pues quiere decir que ya el alumno va a poder revisar. Si es que optamos por esta opción, podemos optar por esta opción y le indicamos solamente eh, la, las puntuaciones, por ejemplo, porque ya, ya cuáles son las respuestas correctas, las incorrectas. De repente, bueno, capaz que le pueda pasar al compañero, ¿verdad? O sea, uno también tiene que tratar de evitar ese tipo de situaciones. O en todo caso, puedo usar esta opción, le dice más tarde, después de una revisión manual. Y en ese caso, este, cuando cierre el escenario, es, es, se, se puede elegir el votado, ¿sí? Normalmente se suele dejar esta opción, que el alumno pueda ver su, su puntuación nada más, pero que no, no, no, no, no vea en este caso que hizo bien o que hizo mal. Esa, esa revisión después uno lo, lo puede hacer sin problema sin vez que uno tenga esta, esta configuración, le puede dar acá en guardar y este cuestionario ya ya queda listo, digamos, para que se utilice. este Nada, después acá uno puede, en, en todo caso, cambiar el color del cuestionario. Si no le gusta el color, o uno puede elegir una imagen que tenga en el... En el en la computadora, por ejemplo, uno puede subir eso eh, sin, sin ningún problema y este personalizar su, su cuestionario si, si lo consigue necesario, ¿verdad? Entonces, de opciones también uno lo puede Uno puede subir una imagen si quiere personalizar un poco su, su cuestionario y este, una vez que lo tenga listo, entonces, este vamos. Y acá, entonces, eh, una vez que se actualice, ya esa imagen ya, ya me tiene que, que mostrar en este caso. Si uno de repente le quiere enviar a un colega, ¿sí? Para que pueda mirar el cuestionario de repente, puede también en, acá enviar, en ¿sí? Eh, puede uno obtener acá el ¿sí? enlace, acortar acá la URL, este cuestionario, eh, este enlace, se puede copiar y que se puede pasar por, por mensaje, por ejemplo, a, a la idea para que eche un poco y, y, y mire, por ejemplo, ese, ese cuestionario para ver qué tal le parece, si, si cumple con lo, con lo esperado para las preguntas con los alumnos uno puede enviar también el enlace a ese, a ese formulario y, y, y a partir de ese punto, entonces, también pueden entrar y completar ese cuestionario. No sé si hay alguna consulta hasta acá. No, ninguna, licencia Genial. Entonces, eh, ya vimos cómo crear la tarea, habilitar el enlace, lo que nos faltaría, eh, eso nosotros lo... Ah, esto lo que haría es que tengamos esto, como dijimos que esto va a estar el, el, el lunes a las 9 de la mañana, entonces uno puede programar esto y dejar listo ya, que esté el lunes 12 de, de abril a las 0... 9, vamos a ver esto acá, y yo ya, no eh, sé por qué me dice eso acá, tal vez perdí hace un rato la, con la información o algo así, pero, no sé, el 12 de abril a las 9, eh, Entonces, ese día, el lunes 12 a las 9 de la mañana, este va a estar visible para los alumnos. Los alumnos van a poder entrar, van a poder rendir. Y este, cuando llegue a las 10 de la mañana, con ese complemento, con el limiter que el profesor nos estuvo comentando, con este complemento, entonces uno puede... puede este, este, este, cargar ese complemento por limited y este indicarle que este cierra en esto el 12 y las tiene que ser o AM o PM entonces tiene que ser en AM a las 10 AM y Z Ahí está. Entonces, con este, este complemento que se llama For Limiter, ¿qué es lo que va a hacer cuando a las 10 de la mañana horario, este cuestionario ya no va a permitir más entregas a los alumnos? ¿Eso qué va a hacer realmente? Acá en respuesta, cuando llegue las 10 de la mañana, acá donde dice se aceptan respuestas, esto directamente el form limit va a encargar de llevarlo ahí y automáticamente ningún alumno después de las 10 de la mañana va a poder entregar ese cuestionario eso es lo que hace ese, ese complemento y ese complemento uno lo puede descargar acá eh, deseable que se instale en el chrome sí eh, entonces uno lo puede puede ir hasta acá en más de complementos uno busca el, el, el complemento en este caso Escribe simplemente for limited y instala ese complemento. Y una vez que se instaló el complemento, eso ya se observa de, de, de Google para que se pueda utilizar con, con los alumnos. Entonces, es una herramienta muy y muy recomendable para trabajar también con, con cuestionarios. Una pregunta, licenciado. Ahí está. Sí, profe. Eh, sí, muchas veces, de hecho yo ya tomé, examen, ya tomé examen por este Classroom a través de tarea cuestionario. Y como no tiene la misma función que teníamos en Educa de enviar en forma automática. A mí muchos estudiantes se me quejó así de que enviaron y que eh, supuestamente a ellos le, le aparecieron que fue entregada la tarea pero sin embargo no aparece. ¿Hay una man alguna manera eso de, de recuperar, usando For límite por supuesto, de recuperar esa esa, ese cuestionario de ese estudiante? si es que envió, tiene que estar guardado dentro del, del cuestionario en este caso envió el, eso, acá dentro del cuestionario si me permite Ahí. Si es que envió tiene que estar acá donde dice respuesta, actualmente está en cero respuestas, pero ahí es donde presentan todas las respuestas que fueron enviadas por el alumno lo que los alumnos muchas veces no quieren hacer creer es que entre la tarea acá dentro del cuestionario. Entra acá en el cuestionario en el, y, y después le da entregado, ¿verdad? que ya entregó su, su cuestionario. Lo que hizo fue una entrega acá en el plazo. Entonces, no le dio el botón de enviar acá en el, en el cuestionario. Son dos cosas diferentes. El alumno tiene que darle enviar acá y también debería de darle entregar la tarea dentro del, del, del Classroom en este caso. Envió la, la, el cuestionario, tiene que quedar registrado acá en encuesta. Y si no hay encuesta quiere decir que definitivamente esa respuesta no llegó. Excelente. Gracias, licenciado. Uh -huh. Lo otro es usar este esta crear hoja de cálculo, vamos a suponer que acá yo tengo 50 o 100 resultados y necesito que, o sea, necesito descargar esa lista, entonces yo puedo crear una hoja de cálculo acá, esto también es a, a algo que solemos hacer, estamos trabajando, eh, creamos una hoja de cálculo, ahora vamos a esta hoja de cálculo, ¿sí? Va a estar vacía porque no, no, no tengo ninguna respuesta. ¿sí? Pero supongamos que eh, acá están las respuestas de todo. Una suposición. Entonces, uno puede hacer una hoja de cálculo. Y a partir de esa hoja de cálculo, entonces, eh, uno puede este, descargar el, el resultado. De entonces, este, esta es mi hoja de cálculo. Y a partir de ahí, entonces, eh, yo me voy en archivo. Yo le, le, le digo que quiero descargar el, los, mi planilla de examen. Ahí va a estar el nombre de mis alumnos, su puntuación, todo va a estar ahí. Le digo que quiero descargar eso en Excel. Y la gente ya me descarga, en este caso, eh, y toda la respuesta de mis alumnos con su nombre, apellido con su número de cédula y con el puntaje tuvo en, en esta prueba en este caso entonces esa es una opción interesante también que solicita y bueno básicamente es, es acá en el tablón lo, lo otro que era que pedía que que se habilite este, este enlace de nit simplemente acá todo, esto no está acá va a ser visible para todos los alumnos acá ¿Puedo hacer visible esto para todos los alumnos o, o, o no? ¿Dónde puedo definir eso? Lo puedo definir acá, en el acute de MIS. Acá puede. Fíjense que acá está el código de MIS. Yo puedo cambiar ese código de clase si quiero. Y acá está el enlace a MIS que esté visible. Le digo que sí. Ahora esta configuración. Y bueno, a partir de ahora mis alumnos ya van a poder, fíjense, ya está la camarita, poder trabajar. Esto tiene su ventaja y tiene su desventaja. Cada vez es que si uno entra antes de mí, le da en grabar la reunión, entonces esa grabación va a quedar en la cuenta del alumno y no va a quedar en mi cuenta de docente. Y yo normalmente necesito después compartir ese alumno. Por eso yo siempre siempre recomiendo que uno cree su, su propio una recomendación. Yo lo suelo hacer porque me gusta más trabajar, pero de, de, de, de cada uno digamos, ¿sí? Uno puede ir a, a las aplicaciones de Google, ir hasta el calendar en el calendario, crear una nueva reunión. Obtener el enlace de la reunión y bueno, eso en el, en el tablón. Y a partir de ahí, entonces eh, eso ya, ya queda disponible después en el curso. Y con eso, ¿qué gano? Con eso, gano que yo de repente un alumno empieza a grabar de mí, no pasa nada porque la acción va a quedar en mi cuenta y no en la cuenta del alumno entonces nada no, recomendación nada más una consulta si no hay ninguna consulta y en honor al tiempo porque se va a tardar más o menos una hora con, con estos encuentros entonces si hay consultas eh, no quedaríamos hasta acá muchas gracias Luis muy bien entonces este provechoso por pues, pues, nada profe. Eh, voy a Voy a subir esta presentación para que los otros compañeros también tengan acceso. Les agradezco por acompañarme en estas tres semanas dentro del curso. Para mí siempre es una satisfacción trabajar con ustedes. Y oportunamente, seguramente, le vamos a estar invitando en otros cursos que te planifican para este año. Y bueno, para seguir aprendiendo entre todos. Muchísimas antes, gracias y nos vemos en la próxima. Antes que te vaya, licenciado, una pregunta. Sí, profe, Sí, profe profe se habilitó el nuevo la nueva plataforma esa ya se puede utilizar